Hola, buenas tardes. Después de la comida, pues es maravilloso ver que la sala todavía está llena. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado hoy aquí. Es un placer. Y pensando en primer lugar en el discurso de apertura, cuando nuestro colega nos habló de la situación de Europa en general y de Croacia, que es uno de los lugares donde existe. Eh, yo vengo de allí y, bien, eh, como dicen otros eh, expertos en mi país, y cuando hablamos de la memoria de la, de la guerra civil española y en Croacia, en la antigua Yugoslavia también, pues sé que tenía que contextualizar lo que estaba sucediendo con una visión crítica y con una buena revisión. Por lo tanto, empezaré hablando de los yugoslavos que hicieron en España en la Segunda Guerra Mundial y también, y también con una visión actual en Croacia en otros lugares. Y también tengo la segunda edición de este panfleto que se publicó eh, por la Fundación Rosa Luxemburg. Por lo tanto, si os interesa, tengo varias copias gratuitas. Por lo tanto... Después de mi discurso pueden venir aquí y será un placer compartirlas con ustedes. Empezamos pues diciendo quiénes eran estos voluntarios yugoslavos. Muchos eran soldados, pero también vinieron otros como artistas, como periodistas. Fue un grupo de voluntarios que también se les pidió que hicieran trabajo de propaganda también en la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia a la hora de diseñar este tipo de litografías o piezas artísticas, dibujos y toda esta información gráfica que se obtuvo durante la Guerra Civil Española. Para explicaros cómo era Yugoslavia en la década de los 30, estaba dividida en estas regiones, las vanovinas con la voluntad de destrozar un poco la identidad en general porque las repúblicas que existían eran totalmente distintas a los estados independientes que existen hoy en día pero por supuesto existía, había una cierta tensión los yugoslavos que lucharon en España, vinieron y ya sufrían una dictadura era una dictadura, era un sistema autoritario entonces cuando vinieron a luchar a España tenían la idea de que volverían y podrían, iban a ser capaces de implementar esa revolución en Yugoslavia podéis leer en los archivos que lucharon en España pero su objetivo primordial era implementar esa revolución en Yugoslavia el principal organizador, como en muchos otros eh, países, fue el Partido Comunista, el eh, Comité Nacional Yugoslavo, con base en París. Y en la época de la España Ciga, eh, de la España civil, Gorkich, eh, su apodo Sommer, era el responsable, esta persona que veis en la fotografía. Y también eh, durante el curso de la Guerra Civil Española siempre hubo luchas internas y no directamente eh, en parte por la guerra en España. Vemos la emergencia también de un nuevo secretario general eh, llamado Joseph Proz Tito con nombres secretos como Walter o Otto pero durante la guerra se le conoció como Tito. Él era el responsable de organizar los voluntarios y también vino a España y pasó por París brevemente para organizar a este grupo de voluntarios y luego llegar a España. El papel del Partido Comunista es crucial, pero solo la mitad de los voluntarios, de hecho, eran miembros del Partido Comunista, el resto venían de pasados políticos o asociaciones diferentes. Entonces, veis que... ¿Cómo se pensaba acerca de la guerra civil española? Pues en esta imagen vemos un extracto de una carta del 36 en el que se habla de que la lucha del pueblo heroico español, no solo la lucha eh, que, vencerá, eh, que logrará la democracia en España, sino que es más bien el inicio de un conflicto armado entre el fascismo y la democracia en todo el mundo. Por lo tanto vemos esta visión mucho más amplia y el partido comunista yugoslavo por supuesto estaba tomando decisiones autónomas eh, y sin lugar a dudas la comunicación interna las cartas que se enviaron nos hablan no solo de españa sino de más allá los voluntarios como decía cómo llegan a españa pues en un principio esperaban movilizar a grandes cifras, una gran cantidad de personas, porque mucha gente quería ir y a luchar a España. Y una de las ideas iniciales es eh, organizar este viaje en barco con unos 200 voluntarios y navegar desde Montenegro pero el Partido Comunista estaba bastante infiltrado por agentes secretos por lo tanto ese episodio acabó siendo un desastre mucha gente fueron arrestados y llevó a la caída de Gorkich, quien regresa a Moscú y, desa y desaparecen las purgas estalinistas y entre 36 y eh, 1938 cuando Tito fue el secretario de facto eh, que siguió trabajando hasta el 1939 Vemos pues que este capítulo español del Partido Comunista yugoslavo es crucial, sin lugar a dudas, para el futuro de, de nuestro país, de nuestra historia. Vinieron, pero en cantidades más pequeñas. Eh, muchos trabajadores yugoslavos estaban trabajando en Bélgica, Francia, algunos trabajaban en España, muchos venían de Estados Unidos, muchos vinieron pues de distintos países de, de Europa, del mundo. Y otro segmento importante fue el, fueron los estudiantes. También sabemos la importancia de la juventud en los movimientos revolucionarios los estudios eh, los estudiantes yugoslavos que estaban estudiando en praga por ejemplo o muchos voluntarios que vinieron desde praga eh, vinieron pues unos 20 decidieron eh, dejar atrás sus vacaciones en los alpes para venir aquí y muchos de ellos participaron posteriormente en la Revolución Yugoslavia. Para tener una idea de las unidades en las que lucharon, el batallón Dimitrov eh, de la 15 Brigada, con Dimitrovac, que tenía su propia su propio pequeño periódico o cuartillas, el batallón ja Jakovic de la 13, etc. También algunos eh, trabajaron con el personal médico. Esta estatua, en honor de Machu Picchu, fue un uh, líder revolucionario del siglo XV, un campesino. Y en un sentido internacionalista también se planteaba la cuestión nacional porque el Partido Comunista crea el Partido Comunista eslovaco y croata en 1937 y tiene que ver con la identidad nacional porque elegir el nombre después de este líder campesino fue un esfuerzo muy consciente del partido y de hecho se utilizó también en el material al país, es decir hey, los croatas que están luchando en España bajo el nombre de este líder campesino de Gubec eh, pues era un mensaje muy claro que se enviaba al país ¿no? y durante mucho tiempo unas 1700 personas fueron o fue la cifra oficial pero un académico francés en su disertación nos dice que en realidad fueron 1900 eh, el total de voluntarios yugoslavos. entonces para saber eh, de dónde venían la mayoría vemos que venían de Croacia y de Eslovenia y también como anteriormente hemos escuchado por parte de uno de los ponentes, no solo porque vinier vinieran de Croacia, también eran ser serbocroatas, croatas de Bosnia, etcétera Un motivo por, los por el que muchos venían de Croacia no era necesariamente porque fueran más revolucionarios, sino porque muchos... Eh, estaban trabajando fuera, es decir, muchos de esos croatas ya estaban establecidos en Bélgica, Francia o Estados Unidos. Bien, no entraré en todos los detalles aquí, pero podemos ver que tenían que ver o estaban involucrados con uh, las... Batallas de las uh, brigadas internacionales y ya que estamos hablando de este tema hoy aquí del 80 aniversario de la retirada de las brigadas os comento que los voluntarios yugoslavos de hecho no regresan a Yugoslavia sino que se quedaron aquí, pasaron a las, a las filas españolas ¿por qué? porque perdieron su ciudadanía Muchos eh, acabaron en Italia o Austria, donde había eh, regímenes fascistas. Entonces, perdón, no pudieron regresar ni a Austria ni a, ni a Italia. Por lo tanto, decidieron quedarse aquí. Otra cita, Proletar es el periódico principal de los 30, del Partido Comunista. Y también podemos ver este llamamiento hacia el patriotismo en esta cita eh, que le decía que Zagreb estaba siendo defendida en frente de Madrid eh, por parte de Vlado Kovic, el comunista croata, y vemos que hay esta dualidad de identidad pan-yugoslava. Y estos sentimientos clavos uh, compartidos. Aquí veis, por ejemplo, uno del de comandante de la 25 brigada uh, que desapareció lamentablemente también en las purgas stalinistas de Moscú. Georgi Andreevich Kun es el artista que quiso viajar en las trincheras con los demás pero él hizo esta litografía y uh, quiso transmitir este mensaje para las futuras generaciones. Él diseñó también el escudo de Yugoslavia que probablemente habéis visto en, uh, con las antorchas y las estrellas. Y uno de los miembros de mayor rango del partido comunista fue enviado en 1937, a las, interna en las, a las brigadas que de hecho muere en, la, en batallas Vlado Parvich parte de la brigada número 13 y concretamente como dije había muchos mm, desacuerdos internos y a menudo vemos también desde los 80 y los 90 con este revisionismo en Yugoslavia una de estas de la conspiración, que de hecho fue Tito quien aniquiló a este potencial rival, esta imagen que se tomó de Parovich en el campo de batalla, teóricamente con un disparo de bala en su espalda. No, sabes, no se sabe pues, si fue, si fue asesinado por un agente del KVD. Eh, pero en cualquier caso en el campo de batalla no sabemos realmente si murió por, por ese, disparo de, de, ese disparo en la espalda, pero bueno, de nuevo esta imagen como decían, el revisionismo de los 80 y 90 Vemos que, hubo, que, que fue utilizada esta fotografía como evidencia que fue enviada a Tito. Aquí vemos muchos de los soldados republicanos en los campos franceses, vemos a unos 500 que acabaron en estos campos. Y esto creó como una gran como un gran movimiento en Yugoslavia para regresar, para lograr que estos eh, prisioneros regresaran. También muchísima gente empezó campañas para que se liberaran a estas personas. Fue como una campaña publicitaria para ayudarles. Muchos de estos voluntarios tenían, recibieron experiencia y formación en el campo de batalla, pero... Eh, tuvieron también esta unidad esta disciplina esta visión que fue tan importante en la Segunda Guerra Mundial para ellos muchos de ellos regresan a Yugoslavia y forman no pudieron por supuesto formar la, la mayor parte de, de los ejércitos pero sí que especialmente al, al principio de la revolución yugoslava, sí que formaron algunas unidades porque tenían esa experiencia, pudieron ayudar a guiar a estos movimientos de la resistencia, especialmente en el 30 y pico hasta la década de los 40, gente como Tokovic o Tito. Eh, 350 veteranos de España regresaron a Yugoslavia, la mitad de ellos, de hecho, murieron en España. Muchos de ellos regresaron a Estados Unidos, a otros países, pero 350 acabaron en campos de concentración, encarcelados. Pero 350 sí que lograron, 250 de ellos pudieron activa, eh, participar activamente en el, en, en el NOB. Vemos a Španac, esta estatua, de hecho, era el apodo que se les daba, que significa eh, español. Jovanovic ¿no? Španac, eh, fue el líder de la revolución en el 41 en Serbia y muchos eh, policías que querían arrestar a los uh, comunistas. Vemos que esta fecha ya no es tan importante en, en Serbia, sino que se recuerda, se honra a los dos policías a los que él mató. Entonces vemos este cambio en, uh, en qué tipo de actos o víctimas uh, se, quiere, se quiere honrar. Uh, algunos acabaron en campos de concentración alemanes y regresaron a Yugoslavia. Se organizó esta misión para que pudieran regresar a Zagreb y luego pudieran ser enviados a, a otras misiones si se enviaba un croata a una zona serbia o un serbio, a una zona croata de nuevo vemos esta idea de hermandad, de unidad, porque no se quería ver a la gente como, como enemigos no los sino que quería verse como una guerra multiétnica, y una de estos veteranos alemanes que es enviado al campo de batalla es Marco Orescovich. Y esta canción o este poema que durante el momento, él es croata, pero de hecho se convierte un poco en, en el padre de todos los, uh, de los yugoslavos, porque quiso mostrar que no todo el mundo, de hecho fue asesinado por un nacionalista serbio en 1941, en cuanto a las cifras, eh, no, es, no es una cifra demasiado elevada, pero es cierto que adoptaron papeles y posiciones muy importantes. En la Segunda Guerra Mundial, eh, los ejércitos partisanos fueron todos dirigidos por veteranos de España. 59 fueron reconocidos como los héroes del pueblo. Durante la Segunda Guerra Mundial, 130 murieron durante la Segunda Guerra Mundial, 30 ostentaron el rango de general y en la posguerra muchos tuvieron eh, cargos muy importantes en la diplomacia, en el partido, en el ejército, etc. No todos pudieron regresar a Yugoslavia, pero muchos de ellos lucharon en otros movimientos de la resistencia, como el caso de Vlagovic, una fotografía, por ejemplo, eh, esta fotografía que tomó Vlagovic, miembro de la resistencia francesa, eh, responsable de la decimoquinta brigada vemos pues que hay numerosas fotografías interesantes de los campesinos españoles de su día a día no solamente de soldados en el ejército después de la guerra los veteranos españoles fueron los primeros en participar en la revolución y a pesar de que en España se perdió en Yugoslavia la vencieron y se les llamó Nasty eh nuestros españoles. Se publicó largo y tendido sobre ellos y fueron muy importantes también como Chedo Kapor, un voluntario de Bosnia-Herzegovina que jugó un papel fundamental a la hora de publicar libros de las asociaciones de veteranos de Yugoslavia en el ejército republicano español, español eh, trabajó con muchas escuelas, organizó el 50 aniversario y de hecho se boicoteó la España franquista hasta 1977 dos años incluso después de su muerte. Aquí vemos dos monumentos a los caídos en España, no solo a los que murieron en la Segunda Guerra Mundial, sino también en España. Son pues dos ejemplos de los comunistas que murieron en España y, por los, y en honor de los que se construyeron esos monumentos. Y antes de pasar a la última parte de mi ponencia, me parece que es importante recalcar que la memoria de la Guerra Civil Española y de los voluntarios está tan incorporada en la cultura general y en la política de los partisanos que realmente muchos de ellos también eran partisanos y veteranos de, de España. O había conmemoraciones diversas desde este famoso monumento. Hay muchos memes en Internet sobre esos memoriales o estos monumentos socialistas. Aquí los podemos ver en la diapositiva posando, pero los veteranos, esos nuestros españoles, estaban realmente muy integrados. Aquí vemos las memorias, por ejemplo, de la guerra civil española y los encuentros españoles que se publicaron. Cinco libros solamente lo consiguieron, pero realmente esto todo fue avanzando hasta los, hasta los 60. Tenemos también autores modernistas, además de haber estado en España. Como una figura tipo Hemingway. El papel de los españoles, esos veteranos españoles, en los en las películas. También hay muchos partisanos y las cifras nos hablan de que estos revolucionarios más mayores, más expertos, a veces más dogmáticos, a veces de una línea más dura. Que, que los que están en, la, en el terreno local. Los Spansky pueden ser también un término que se utilice de una forma positiva o negativa, porque la situación en Yugoslavia era diferente de la que había en España, pero podemos ver cómo estos personajes, los Spansky, aparecen en muchas películas. Hacia los 80, esta aura que tenían fue aumentando incluso con los revolucionarios que realmente... A medida que el propio sistema yugoslavo se iba desintegrando, los Spansky eran no solamente heroicos, sino que todos ellos realmente se los consideró los héroes del pueblo. Y de hecho, incluso en 1941 se les considera los primeros combatientes, y esto solo ocurrió. Pues, con ellos, con este reconocimiento de veteranos, por ejemplo, en Francia no fue así, pero eh, en Yugoslavia enseguida tuvieron derechos, los derechos, la ley de los derechos básicos de los veteranos, eh, fue realmente importante en 1941 y además tenemos esta carta al Comité Central en 1984 que dice que tenemos que convocar una respuesta a una crisis y sugerir nuevas ideas. Eh, tenemos ahí la, los interrogatorios del Comité Central y ya hemos visto cómo funciona la, la crisis en la prensa. Se los llamaba... Es así que realmente el rango que tenían allí empezó a perder un poco de fuelle, pero dos años después, en el 50 aniversario, eh, por supuesto, las cosas ya habían cambiado un poco, pero a medida que se acercaron los 90, todos saben perfectamente que hubo una guerra muy cruenta en la antigua Yugoslavia, el país... Se desmanteló, tuvimos por un lado Eslovenia, Croacia y luego tuvimos Bosnia-Herzegovina con toda su problemática y desde el, por no hablar del conflicto de Kosovo, claro. Y Luego hubo una nueva ola de revisionismo la destrucción de las narrativas partisanas que se fueron sustituidas por una nueva por un nuevo nacionalismo y eso afectó a la destrucción de antiguos monumentos de las construcciones de los edificios a los colaboradores aquí tenemos otra imagen de Marko vemos el busto un croata que ayudó a combatir por los serbios está en Belgrado y ha habido pues, una serie de grafitis que se han realizado. En otras de mis ponencias hablo de los memoriales que se erigieron, pero aquí vemos, por ejemplo, un puño cerrado que se ha reemplazado por completo. Eh, vemos otros monumentos. Se han realmente destruido el paisaje físicamente, pero luego tenemos Hajlovich el, un líder que brevemente participó en el movimiento de la resistencia, pero luego colaboró con los italianos e incluso con las fuerzas alemanas. Así que estamos hablando de un colaborador y que ahora se celebró como un combatiente por los héroes nacionales. En la universidad en la que imparto mis clases, solía llamar Berex por los voluntarios españoles. Y aquí tenemos una imagen de 1991 donde se eliminó este nombre. Vemos aquí el monumento erigido en memoria de un comisario asesinado en el 47. Su monumento desempeñaba un papel muy importante en su pueblo natal, en Bosnia-Herzegovina, pero ahora se ha pasado a la periferia. Pese a que la, la plaza todavía conserva su nombre, realmente el monumento se ha trasladado. ¿Y por qué quería hablar de esta integración de los Spansky y de los miembros? De estos veteranos en las zonas de Croacia, pero también en otras zonas. Y luego ese rechazo, esa destrucción del, de la herencia partisana y los Spansky también fueron eliminados, porque con una cosa se también renegaba de la otra y muchos monumentos se han derrumbado o bien han sufrido daños, algunos por, con objetivos materiales, otros por motivos ideológicos. E incluso ahora ha habido un ataque al propio Tito, porque Tito para muchos se considera Alguien que llevó a esta represión posguerra contra los croatas e intentan decir que fue un agente y un liquidador en España, disparando a las personas. Esa es una de las teorías. Aquí no se puede ver, por ejemplo, en esta fotografía la cara, pero... Y es más bien un campo francés, porque iría Tito a un campo francés, pero para los revisionistas se le intenta achacar todo esto y podemos ver hasta qué punto es profundo estos ataques revisionistas que van a interferir con toda la visión del pasado. En las próximas diapositivas quisiera darles o trasladarles un mensaje un poco más positivo porque se sigue recordando, por supuesto, a los brigadistas internacionales y hay muchas lecciones importantes que podemos obtener de la guerra civil española, pero no siempre se asocia con esa represión comunista posguerra en la antigua Yugoslavia. Aquí vemos... En 2016, una conferencia en Belgrado que se impartió y que se vinculó con una conmemoración del de monumento de las brigadas internacionales. Y en la calle, vemos ahí esa calle que lleva al monumento, alguien hizo un graffiti diciendo los espacios públicos son nuestros, public spaces are ours, en inglés. Vamos hablando pues de todos estos temas que incluso influyen en los ámbitos académicos, porque en esta conferencia, por ejemplo, hubo un debate de, de índole muy uh, intelectual, pero uh, vemos también la elección de la Capital Europea de la Cultura de 2020, Rijeka. Aquí vemos el campus universitario y el único edificio que queda es el que está enfrente, el más uh, grisáceo, pero vamos a esperamos poder utilizar todos estos, esta herencia que tenemos y les invitamos a venir a esta celebración de la capital europea de la cultura en el 2020 y este campus que ahora es un caldo de cultivo de ideas y conceptos intelectuales se puede dedicar a algo tan importante como los voluntarios que vinieron a combatir la guerra civil española muchas gracias